¡Hola! Bienvenidos a Supplier 360. Para comenzar, tenemos que ingresar al siguiente link. Una vez que estemos aquí, deberemos de ingresar nuestros datos de acceso y de igual modo, debemos de iniciar sesión. Una vez iniciada nuestra sesión, entraremos a la primera vista, que es la página de Dashboards, en el cual vamos a encontrar una serie de Panels. En el primero, Tendremos todas nuestras campañas. Tenemos campañas que están en borrador, tenemos campañas que están activas y campañas finalizadas. También encontramos el estatus de nuestros proveedores, los proveedores pendientes, en proceso y completados. De igual modo, encontramos qué proveedores corresponden en porcentaje a qué país. También por condición financiera. Y de igual modo, por industria. Más abajo... Podemos encontrar lo que son las actividades recientes de cada uno de nuestros proveedores y de igual modo si damos clic en alguno de ellos nos llevará directo a su perfil. En él podemos tomar cualquiera de los archivos adicionales e inclusive su reporte y descargarlo. Ahora comencemos por crear una nueva campaña. Lo primero que tenemos que hacer es llenar la información sobre la campaña, en la cual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 Y las completadas son aquellas campañas que ya no pueden ser editadas ni tampoco el proveedor podrá hacer algún cambio o modificación de su información. Al hacer clic en el nombre de alguno de los proveedores, nos llevará directamente a su información detallada. Y también encontraremos un pequeño resumen de la información del proveedor, los resultados de su reporte. De igual modo, podremos descargar todos los documentos en una carpeta o seleccionar específicamente qué documentos queremos descargar. Podremos solicitar un CFR para el proveedor. Esto generará una investigación y solamente podrá ser realizado si se encuentra dentro de su contrato. Tendremos también un desglose de toda su actividad a lo largo del tiempo que ha estado en nuestra campaña, además de las etiquetas que se le han incluido. también tenemos la Vista General de Proveedores en la cual podremos filtrarlos de distintos modos como ya lo hemos visto por estado, país, condición financiera, su industria, su indicador de riesgo, su score comercial o sus etiquetas. Podremos filtrarlo en específico el proveedor que querramos y también incluir o quitar las columnas que querramos. Para finalizar si en algún momento llegas a tener más dudas sobre la plataforma o necesitas ayuda, puedes contactarnos eligiendo tu país y automáticamente obtendrás el número telefónico. O si lo deseas, puedes hablar con nosotros en un chat específico con Customer Service.